a conocer de primera mano, vamos a conocer un ático de lujo que está en la zona del Viria, es una zona también muy bonita, muy demandada por las vistas espectaculares y estamos escuchando del fondo el mar, sí, sí, lo que se escucha de fondo es la brisa del mar, porque casi lo podemos tocar con la mano. Bueno, pues de este ático nos va a hablar Heidi de Segarra y Brate, como siempre de su mano conocemos estos lugares de ensueño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Yo siempre saludando también a nuestra cámara, Pepe, ¿no? Y muchas gracias por venir a visitarnos en el evento de hoy, que es un Open, open House eh, para nuestros colaboradores y expertos inmobiliarios en la costa para visitar este ático que tenemos aquí en primera línea de playa. Y bueno, además hace un día estupendo, espero que todos los espectadores puedan ver el mar, porque hoy tiene un brillo, como se dice, un brillo especial, ¿verdad? Si sí, sí, lo podemos coger con la mano, ¿verdad? Casi sí. podemos tocar el agua. Sí, está. Además estamos, yo creo que en en el periodo del año que más me gusta, el otoño, que ahora ya eh, se puede disfrutar del sol y no es tan agobiante como puede ser que nosotros que vivimos aquí nos gusta poder ir a la playa, ir a los chiringuitos sin tener cola y ir, coge tu hamaca porque si no lo van a coger alguien y ahora sí que es otra cosa, que la costa del sol es para nosotros y todavía hay mucho espacio, así que pueden venir. Bueno, como vamos a ir pasando imágenes de este maravilla de ático me gustaría que me hablases de pues, todas sus características ¿Cuántos dormitorios? ¿De qué se compone el ático? ¿Cuántos metros? Sí. Ese ático está en la tercera planta, eh, eh, toda la vivienda es sobre una planta única, pero aparte tiene un solarium arriba, de casi del mismo tamaño que el apartamento. El ático antes tenía tres dormitorios y tres baños. Los propietarios no necesitaban tantos dormitorios porque cuando vienen los invitados... Ellos, o bien, por ejemplo, si bien los hijos, ellos se van a Don Carlos y dejan que los hijos con sus nietos disfrutan de, de la propiedad ellos. Y, y bien, entonces digamos que es un poco egoísta, ese ático, pero seguro que hay alguien que también siente que quiere hacer lo mismo, porque ahora mismo tiene dos dormitorios muy amplios en suite, aparte de un baño de invitados, y el tercer dormitorio se ha incorporado al salón para que tenga mucha zona de estar para los invitados, porque es un sitio donde puede invitar a los amigos o familia a pasar el día o la noche, pero ya cada uno a dormir a su casa. Porque ya saben que aquí en la costa también hay muchos que quizás tienen otra idea y quieren tener cinco, seis, siete dormitorios porque quieren que todos se queden a dormir, pero eso... Bueno. No todo el mundo lo quiere así, así que ese ático es para el que quiere mucho espacio para atender y recibir, y no tantos dormitorios, pero en la playa. Sí, que la verdad es que como son muchos metros, tiene muchas posibilidades, pues que habrá gente que quiera sacar más dormitorio y otros, pues es... como han hecho ellos. Además, eh, tienes una terraza enorme, sí. eh, que bueno, pues de punta a punta casi que rodea... La... Además, la terraza está hecha para, para la vida que hacemos aquí, está ideal porque parte es cubierta. Hemos puesto aquí el buffet para nuestros invitados hoy, que hemos estado aquí unos 30 personas, y hay sombra, tenemos eso lo que es el porche, ¿no?, debajo techo. Y luego está esa zona que está abierta totalmente al sol, y arriba tenemos un solario, que espero que también podamos eh, subir a verlo. ...que tiene la posibilidad también de hacer una cocina exterior... ...y eh, para el que le gusta tomar el sol... ...y para, para estar con amigos bueno, arriba. La barbacoa sería perfecto. Exactamente, sí, sí. Bueno, Heidi, eh, ¿podríamos hablar del precio con el que sale a la venta? Sí, este eh, hemos hecho hoy esa recepción aquí con expertos eh, inmobiliarios... ...y otras agencias, eh, justo porque hemos bajado el precio... Hay muchos cambios en, en el mundo de, de la economía ahora mismo, hay eh, el, la libra que está débil ante el euro, el euro ahora mismo está muy fuerte contra la corona noruega, y eso son cosas que pueden eh, generar como si fuera un descuento para el que tiene el uso del, de, de la divisa que es fuerte ahora mismo el euro. Y por eso, como los que venden eh, de una divisa débil ante el euro, hemos bajado el precio a 1.170.000 para que sea ya muy interesante para el que quiere invertir en un ático en la playa. Además, consta que Nicky Beach, que muchos tienen como una referencia para, para Elviria y para Marbella, está a 300 metros justo ahí detrás de, de ese pinar. Y, um, ...y eso, tiene su clientela, el que le gusta esa playa... ...y además creo que todos sabemos que las playas del Viria... ...son de las mejores, una de las mejores de la costa. Mucho espacio, mucha zona verde... ...una zona muy tranquila, su parque... ...aquí todo es perfecto, ¿no? Sí, además nosotros que estamos en ese mundo trabajando... ...nos gusta recibir y enseñar las propiedades buenas que tenemos... ...y así una ocas ocasión... Para saludar a todo el mundo y recibiros a todos. Y el que quiera venir al siguiente, solo tienen que contactar con nosotros. ¿Cómo, y con se, nosotros. ¿Cómo contactamos con mi con página? Se puede... yo, yo creo que aquí ya, Pepe, y Elena. en pantalla, sí, fijaros aquí, puedes. para poner en contacto directamente. Si Así si con los profesionales. Venir, si quieren venir, si eres profesional, si trabajas en ese mundo también, estás bienvenido, puedes venir a nuestros open house. Además, tenemos un chef. Tenemos eh, asistente de chef y se puede picar algo y tomar algo y estar entre amigos. Así que bienvenido para la próxima. Para sentirse como sí. en casa. Sí, sí. <risa> muchas gracias Heidi, enhorabuena por ofrecernos estos paraísos que si no fuera por ti no lo conoceríamos. Así que pues nada, gracias. encantada de mostrarlo. Gracias.